El Registro Único de la Verdad es un organismo que tiene entre sus funciones resguardar, eh, conservar e investigar todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos, eh, desde, en realidad desde el 75 al 83, y entre sus funciones está también la de aportar prueba y material probatorio a lo que son las causas de lesa humanidad, en donde se investigan eh, los distintos delitos perpetrados en la provincia eh, durante el terrorismo de Estado. En este momento estamos en uno de los tantos centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos, con la particularidad de que este centro clandestino de detención y torturas es un centro clandestino que se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná, frente a la Plaza Alvear o Plaza San Miguel, eh, próximo al, al, al, al Automóvil Club Argentino, eh, cercano a la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, mientras digo estas palabras, desde acá mismo veo la, la cúpula de la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos Es decir, muy próximo al Centro Cívico de Paraná, donde se desarrolla la vida cívica y social de nuestra ciudad Es decir, a la luz este, de, de toda la sociedad De hecho, bueno, entre los testimonios recabados en, en la función que me compete como Coordinador del Registro Único la Verdad eh, y además como abogado de ese, de ese organismo, desde donde llevamos las causas, donde se investigan estos delitos, eh, hemos recabado información, hemos recabado testimonios eh, de cómo eran eh, traídos desde distintas dependencias, o de los propios lugares donde eran secuestrados, donde eran detenidos, muchas veces eh, que se correspondían con sus propios domicilios, y eran traídos a plena luz del día y encapuchados, bajados eh, en la calle Buenos Aires, cruzado la calle y metidos por un túnel, por un pasillo este, con forma de túnel, hacia donde eh, se dirigían al interior de, de, de lo que era en ese entonces la Jefatura de Investigaciones de la provincia de Entre Ríos, hoy Museo de Bellas Artes, eh, y eran dirigidos hacia un sótano que estaba próximamente aquí también de donde estamos haciendo esta entrevista y por las mañanas también eran sacados a este patio y eh, concretamente esposados a aquel aljibe que se ve de fondo eh, para que bueno, puedan tomar aire y después seguir eh, muchas veces con las sesiones de tortura. Eh, hay testimonios que en este propio lugar, eh, estos detenidos políticos, estos secuestrados, eran sometidos... A pasajes de corriente eléctrica a través del método de picana eléctrica, para, bueno, en parte para eh, obtener información, este, para inculpar a otros posibles eh, que ellos llamaban subversivos, para, para bueno, también, también eh, detenerlos. Pero también, en la lógica que aplicó el terrorismo Estado era para quebrar la voluntad de estas personas y de esta manera este, doblegar su militancia, su participación y su involucramiento social. Eh, bueno, Este centro clandestino formaba parte del circuito represivo de Paraná y que hay que unirlos con otros centros clandestinos de detención, fundamentalmente con la base aérea, con el regimiento de Paraná, con el comando de comunicaciones, eh, pero que eh, la provincia de Entre Ríos tenía una particularidad dentro de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, eh, también por las características propias de la, de la provincia, y en la provincia de Entre Ríos no había un centro clandestino de detención en el sentido de... Eh, de concentracionario, de concentrar a todos los detenidos en un mismo lugar como podía ser en el régimen nazi Auschwitz o como podía ser en Buenos Aires la ESMA o en Córdoba la Perla. Eh, acá las propias características de la provincia, en donde era una provincia con una poca población pero además no era una provincia con eh, grandes universidades ni ni, ni grandes centros industriales eh, que la, la dictadura del terrorismo se dirigió hacia esos sectores fundamentalmente según este, el informe de CONADEP allá del año 83-84 en donde el porcentaje era fundamentalmente de obreros y estudiantes por eso las características de la provincia es que no haya centros clandestinos eh, paradigmáticos sino que haya estado medio diseminado y que haya habido tránsito por los distintos centros clandestinos dentro de los cuales funcionaba este que era investigaciones de la provincia.